Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 1. análisis de las desigualdades humanas. ¿Cuántas veces, en el camino de nuestra vida, nos hemos encontrado con cuadros de dolor humano, con cuerpos humanos deformes o tarados, de idiotez, de invalidez, y otros cuadros más o menos dolorosos, que una mente sana pregunta, ¿por qué existen esas vidas de dolor, mientras otras reflejan dicha y prosperidad? Porque esos seres sufren, mientras que otros disfrutan de salud y bienestar. ¿Dónde está la justicia divina? Habrá preguntado más de uno, que permite venir o envía al mundo seres en tan desiguales condiciones. Mucha gente se pregunta, ¿por qué nacen algunos niños en miserables condiciones y de padres malvados, brutos y hasta criminales en muchas de las veces, para sufrir en su infancia toda clase de malos tratos y ejemplos? Mientras que otros niños nacen en el seno de familias cultas, aparentemente privilegiadas, y hasta bondadosas, donde no les falta nada, y pueden instruirse y desarrollar todas las bellas cualidades del carácter. Muy pocos de quienes así preguntan, tratan de buscar la razón o la causa real de estas desigualdades en la vida, los más, se conforman con echar la culpa al sistema social, y ahí queda todo. Pero, otros siguen inquiriendo, porque la miseria, la baja condición, la fealdad, las deformidades, la falta de salud, la humillación y los sufrimientos morales, de un lado, y de otro la abundancia, la elevación social, la hermosura, la robustez y la tranquilidad de espíritu. ¿Cómo explicar, arguyen otros, que unas personas sean naturalmente inclinadas a la práctica del bien y lo hacen sin esfuerzo, mientras otras no pueden obrarlo sino ponerse con firmeza a la corriente de sus inclinaciones que les empujan al mal? Podemos apreciar fácilmente las manifestaciones de bondad dulzura, delicadeza, etc., que desde su infancia manifiestan algunos niños, mientras que otros, una carencia de las mismas y en cambio brusquedad, dureza y hasta maldad. Puede ser Dios, el eterno amor, el autor de tamañas desigualdades humanas. Si consideramos a Dios como la máxima sabiduría, amor y perfección del cosmos, podremos, en buena lógica, admitir que las desigualdades e imperfecciones humanas, procedan de esa perfección absoluta. Se puede admitir un Dios que favorezca a unos y desfavorezca a otros. Entonces, ¿cuál es la causa de las desigualdades humanas? Analicemos el concepto religioso de una sola vida. Supongamos, por un momento, que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción o nacimiento. En este caso, las circunstancias ambientales, el grado de inteligencia, de bondad o maldad, las imperfecciones físicas, morales e intelectuales, etcétera, habrían sido fijadas por el Creador. De aquí, surge una interrogante, ¿cuál es el fundamento? Algunos religiosos, responden, por razones inescrutables de los designios de Dios. Si bien es verdad que a nuestra limitada capacidad humana no le es posible alcanzar aún el conocimiento de todas las leyes divinas, no por ello hemos de admitir que Él nos priva de alcanzarlas. Nada hay inescrutable dentro de las leyes divinas, nos lo demuestran los últimos descubrimientos de la ciencia, que son otros tantos aspectos de la verdad una. Al hombre estudioso, libre de prejuicios, le es difícil admitir que haya una justicia divina detrás de todo esto, no obstante haberla, y de aquí nace la incredulidad. Esta es otra de las causas principales de la pérdida de la fe en la existencia de Dios, y que viene acentuándose en los últimos tiempos. Atribuir a Dios el destino penoso de algunos y el venturoso de otros, y al mismo tiempo darle una sola vida humana para que se salve, es, a mi ver, monstruoso, completamente inadmisible. En su inmenso amor, nos ha dado ese precioso don de la libertad, y así, cada cual es el forjador de su propio destino, de acuerdo con el uso que de ella haga, y por ende, la vida que cada cual tiene, es la que le corresponde, de acuerdo con sus méritos y deméritos en el pasado, en sus vidas anteriores. Etiológicamente analizado, Podemos ver claramente en esas diferencias humanas, los efectos de causas anteriores. Los materialistas sin embargo, sostienen que las diferencias físicas, intelectuales y morales, están explicadas en la ley de herencia. La genética, una de las ramas de la biología, enseña la función de los genes, contenidos en los cromosomas celulares que tienen la facultad de transmitir a la progenie las características morfológicas y demás condiciones biológicas de los progenitores, pero no psíquicas, porque éstas pertenecen al ser espiritual. Las leyes biológicas actúan sobre el cuerpo físico orgánico, así como las cualidades morales, son patrimonio del espíritu, y las semejanzas psíquicas entre hijos y padres, se deben a la afinidad de esos seres, almas afines, que suelen reencarnar unidas por lazos de familia o de compañerismo. Y desde el punto de vista religioso, podremos suponer un dios amor que provea, a unos con genes de inteligencia, rectitud, bondad, etc., mientras a otros no, y en cambio les provea con genes de maldad, de idiotez y otras imperfecciones físicas y morales. Inadmisible a la razón, resulta este supuesto, si aún en nuestra imperfección humana un padre o una madre no serían capaces de exigir a un hijo una vida dolorosa y miserable, y a la vez dar a otro hijo una vida plena de facilidades y cariño, ¿cómo podremos suponer, entonces, que la divinidad, que es padre-madre perfecto, diera bienes a unos hijos y los negara a otros? Si como humanos consideramos esto injusto, ¿cómo podremos pensar que las desigualdades humanas sean voluntad de Dios? Si aceptamos la existencia de Dios como ser perfecto, Sabiduría y amor, fuerza creadora y directriz del universo todo. ¿Cómo es posible admitir que llegue a crear algo imperfecto o que favorezca a unos con cualidades ventajosas y despoje a otros de ellas? Y en cambio les provea con taras físicas o morales y en ambientes desfavorables que habrían de impedirle irremisiblemente la llamada salvación del alma. Para Dios, amor y sabiduría cósmica, no hay preferencias ni privilegios. Vibra permanentemente en amor para todas sus criaturas sin excepción amor que los humanos no comprendemos todavía luego otras tienen que ser las causas de esas desigualdades y otras son ciertamente su pasado el ser humano es libre de obrar en el bien o no en el mal obrando en el bien está conquistando su propia felicidad futura practicando el mal atrae el mal hacia sí mismo Está creando causas cuyos efectos serán análogos al mal realizado, está labrando su propia desdicha futura. Por ende, fácil es comprender que, el fundamento de las desigualdades humanas, está en los diversos grados de evolución de los seres, progreso en lo intelectual, moral y volitivo. Unos más adelantados en ese progreso y otros más atrasados. Unos traen ya un largo camino recorrido, otros vienen aún más atrás en ese camino, camino de la evolución. Partiendo de esta premisa, nos es fácil comprender que el origen de esas desigualdades humanas son el resultado de la propia evolución de cada ser, conquistadas por el propio esfuerzo en unos y forjadas con sus errores en otros, en sus vidas anteriores. De aquí que la variedad de caracteres, aptitudes, gustos y tendencias dejan de ser un enigma. Las facultades innatas de ciertos niños y jóvenes prodigios, artistas, músicos, pintores. Etcétera, son testimonio brillante de la existencia de la ley de vidas múltiples. A veces, también espíritus geniales, intelectual y volitivamente muy desarrollados, pero orgullosos, renacen en cuerpos enclenques o achacosos, a fin de que el dolor, ese gran maestro de la vida, sensibilice su alma y les estemple en la humildad. Nota de pie, 1, porque... Cuando en la vida espiritual del espacio llegamos a la comprensión de nuestros errores y el ser se siente arrepentido, nuevas luces llegan a su mente que le indican la necesidad de reparación y perfeccionamiento. Necesario es aclarar que humildad no significa apocamiento, servilismo o humillación dolorosa, sino que es una superación de la vanidad, del orgullo y del amor propio, imperfecciones estas que amargan la vida. Fin nota de pie. Cualquier observador puede apreciar que el niño en su infancia, y aún los nacidos en la misma cuna, tienen tendencias y grados de capacidad perceptiva e intelectual diferentes, lo que nos lleva a la conclusión de que, todo niño al nacer trae ya en sí el bosquejo de su individualidad que, a medida de su crecimiento, se manifestará en su personalidad. Personalidad susceptible de perfección, mediante una educación apropiada. Las desigualdades humanas nos dan la demostración visible y más palpable de la ley reencarnacionista, de las vidas múltiples trayendo en cada una el fruto de su siembra. Por medio de esta ley, llegamos a comprender que no venimos a este mundo para comer, dormir y divertirnos, sino a progresar, a desarrollar nuestras facultades latentes por medio del ejercicio en el trabajo, en el estudio, venciendo obstáculos, resistiendo a las tentaciones del mal manifestadas en las múltiples atracciones del placer en los sentidos, en el mundo de hoy a adquirir experiencias y a practicar la fraternidad en nuestras relaciones humanas. Tratando a los demás como queremos ser tratados. No puede haber igualdad entre quienes se esfuerzan en progresar y perfeccionarse, y quienes no. No puede haber igualdad de resultados entre quienes practican el bien y quienes el mal. Por ende, fácil es comprender que, en las desigualdades humanas existe la acción de la justicia divina de, a cada cual según sus obras. Nuestro mundo es una escuela milenaria, donde hay diversos grados de aprendizaje, de acuerdo con nuestro adelanto. De cuerpo en cuerpo, como quien cambia de traje, peregrina el espíritu, el verdadero ser, donde en cada nueva vida humana, viene a aprender nuevas lecciones o repetir las mal aprendidas. Viene a adquirir nuevos conocimientos que le permitirán ir subiendo más y más en la escala ascendente de la sabiduría y el amor fraterno. Y así evolucionando mediante el esfuerzo propio en la escuela de la vida, Va capacitándose gradualmente para la vida en mundos mejores, de felicidad, donde ya la maldad no tiene cabida. La casa de mi padre tiene muchas moradas, dijo el sublime nazareno. Y por último, de todos los padres de la iglesia, orígenes, 186 a 254, es el que ha afirmado de un modo más preciso, en numerosos pasajes de sus principios, libro primero, la reencarnación o renacimiento de las almas pues era también la creencia de todos los primeros cristianos. He aquí, en qué términos el abate, Vera Hultmer-Castell, resume su opinión según este doctor de la iglesia, refiriéndose a orígenes, la desigualdad de las criaturas humanas, no es más que el efecto de su propio mérito, porque todas las almas han sido creadas simples, libres, sencillas e inocentes por su ignorancia misma, y todas, por lo mismo, también absolutamente iguales. El mayor número incurrió en el pecado y, a proporción de sus faltas, fueron encerradas en cuerpos más o menos groseros, creados expresamente para servirles de cárcel. De ahí, los diversos tratamientos de la familia humana. Pero, por grave que sea la caída, sigue diciendo, jamás implica el retroceso del espíritu culpable, al estado de bruto, le obliga tan solo a volver a empezar nuevas existencias, ya aquí abajo, ya en otros mundos, hasta que cansado de padecer, se someta a la ley del progreso y se mejore, las penas impuestas por Dios bueno, no son más que medicinales, y los demonios mismos, los seres de maldad, cesarán un día de ser los enemigos del bien y el objeto de los rigores del eterno. Historia de la iglesia, por el abate ver a cuán esplendorosa brilla de este modo la justicia de Dios sobre la tierra, el hombre es hijo de sus propias obras, y las diferencias humanas son consecuencia del uso de la libertad individual, de nuestras propias acciones. Así pues, la reencarnación no es una creencia con más o menos fundamentos de verdad, sino una ley de la naturaleza. En cada una de nuestras vidas, en el modo de cómo hagamos uso de esa oportunidad de progreso que nos concede el eterno amor a través de la ley de los renacimientos, implícita en la ley universal de evolución, estaremos creando nuestro propio destino futuro. Estamos edificando nuestra vida dichosa o desdichada, de felicidad o dolor. Si analizas bien, lector amigo, y meditas sobre estos argumentos, comprenderás fácilmente el origen de las desigualdades humanas.